Hola amigos cómo están sean bienvenidos nuevamente a este canal Tecnoapples tu canal favorito mis amigos en esta ocasión les quiero compartir la nueva actualización de whatsapp estilo iPhone la 9.11 super genial mis amigos recuerda que el link de descarga te lo dejo aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado mis amigos ya sabes, recuerda guardar tu respectiva copia de seguridad para que no se pierda en el turno de tu chat Ok, sin más preámbulos, vamos al tutorial Tecno Maestría Tecnológica Ok, amigos, una vez descargada la actualización de WhatsApp estilo iPhone en APK, simplemente vamos a lo que es archivos y buscamos lo que es la carpeta de descargas o gestor de descargas. Ok, y aquí vamos a encontrar una APK como la que estoy aquí seleccionando, mis amigos. Y procedemos a instalarla, yo me voy a cancelar porque la tengo previamente instalada y voy a irme a lo que es eh, WhatsApp estilo iPhone. Damos un toque y automáticamente se empezará a ejecutar esto. Y dentro de la interfaz de esta actualización mis amigos y vamos a lo que es acá arribita a cambiar lo que es este tema oscuro al tema claro simplemente vamos a la parte superior donde está el lápiz y aquí donde está el, este icono como de pintar las paredes, damos un toque y damos un ese claro y automáticamente se va a aplicar este tema claro el cual está súper súper genial mis amigos Sigamos vamos a lo que es aquí a una nueva novedad a las novedades de esta actualización vamos a lo que es una mucha un por ejemplo a este si te das cuenta que vas a poder allí eh, y la escuchamos si nos gustó la enviamos a ese amigo a esa a ese familiar o a ese compacto que tengamos en nuestro WhatsApp en nuestro dispositivo, ok Vamos aquí a eliminar esta esta a esta nota de voz y queremos función y y funciona sin ningún tipo de problemas Mis amigos, otra de las novedades Que me gusta y es súper increíble La cual sacaron del estadios son los emojis Estilo iPhone, los cuales trae aplicado Por defecto, los cuales están súper súper Mega geniales, estos Emojis, los cuales sacaron del estadio Están súper increíbles Mis amigos, mis amigos Otra de las funciones que trajo esta Actualización, si por ejemplo Estás hablando con estas personas Y te gustaría tomar un captures De esta, de esta conversación, si simplemente das un toque en la parte superior aquí mis amigos y automáticamente vamos a darnos cuenta de que vamos a poder eliminar lo que es el contacto arriba. Por ejemplo, nos gustaría tomar una captura, pero nos gustaría que esa persona con la que estamos hablando vea su foto o que queremos compartir ya sea esta captura a nuestras redes sociales. Vamos a poder enviarla sin que nadie sepa de quién es este chat. Ok, super increíble. No tenemos que estar recortando esta fotografía, esta captura para poder compartirla con alguien más o subirla a nuestras redes sociales. Por ejemplo, mis amigos, vamos a ver esta conversación y nos gustó, queremos eh, enviarla aquí Simplemente damos un toque en la parte superior y automáticamente se va a quitar lo que es ese y esa foto de perfil Y el nombre del contacto, Super íntimo, cierto Mis amigos, ya todo funciona correctamente Lo que ustedes conocen como con la última vez, en la en la primera seguridad Lo que es eh, anti de estados anti de mensajes, moto-auticas si y después de responder anti -un, Todo funciona correctamente, actualiza esa eh, ese WhatsApp de estilo iPhone El cual está súper increíble Súper mega genial Y sabes mis amigos Recuerda suscribirte Ya que eso nos motiva A seguir investigando Para traerte el mejor contenido En aplicaciones Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video Tutorial